En diálogo con el padre Armando Jiménez, rector del Santuario de la Basílica del Cisne, manifiesta sobre su llegada al santuario hace 13 años y el trabajo que ha venido realizando a través de la autogestión, se ha logrado la ejecución de obras importantes que van en beneficio de la parroquia. Bueno, aquí en la Basílica, como encargado, estoy desde el 2006, aquí llegué el primero de mayo para iniciar las fiestas marianas y de ahí pues me quedé. Vine a ayudar, eh, estaba como párroco de San José en la ciudad de Loja y el señor obispo de aquel entonces, Monseñor Ugolino, me pidió que viniera a ayudar por el mes de mayo a las fiestas que estaban iniciando acá. Vine eh, y luego pues terminado el mes de mayo eh, tenía que regresar a la, a la parroquia donde era párroco a San José pero esto no sucedió, estuve el mes de mayo, llegó el mes de junio y más bien en el mes de junio el señor obispo me, me dio el nombramiento de párroco de aquí del Cisne y rector del santuario, desde ahí entonces vengo ejerciendo este cargo, ya son 13 años que estoy aquí bueno, las gestiones que hemos podido realizar en este tiempo pues han sido algunas. El, el propósito mío cuando llegué aquí vi la vía que estaba en muy mal estado para llegar hasta acá al santuario. Entonces pues mi propósito fue conseguir el, el asfaltado de, de esta vía que nos conduce desde San Pedro de la Bendita hasta aquí al Cisne. Y bueno, las cosas se fueron dando porque eh, en aquel tiempo, pues el, el ingeniero Rubén Bustamante, con quien habíamos mantenido una amistad desde hace algunos años atrás, estuvo encargado del Ministerio de Obras Públicas en Quito, y esto, pues, facilitó porque, como lo conocía, pudimos acudir hasta el ministerio y ahí gestionar para que esta vía, pues, eh, se asfalte y, y puedan los peregrinos que visitan este santuario tener una vía en buen estado. Luego, pues, eh, con la ayuda del ingeniero Rubén, esto se fue, se fue concretando eh, y no solamente que conseguimos pues la, el asfaltado de la vía sino que también logramos que se asfalten las calles de la parroquia del Cisne eh, para lo cual pues necesitábamos que tengan alcantarillado eh, y no lo tenían entonces también gracias a la gestión del, del ingeniero Jorge Bailón que estaba en ese tiempo como alcalde de Loja, uniendo pues el esfuerzo del municipio y de aquí del santuario. Pudimos también eh, hacer el alcantarillado de las calles que, de aquí del Cisne que necesitaban con urgencia ser asfaltadas. Y ya que había la oportunidad, pues era algo que no se podía dejar pasar. También conseguimos entonces, porque hasta ahí pues las calles del Cisne en su mayoría eran, eran solamente de, de polvo con lastre también, y eso pues en los vientos que venían aquí, eso se levantaba mucho polvo y era terrible. Entonces se alcanzó este, este asfaltado de la vía. Luego también, pues otra preocupación era que algunas calles de la población del Cisne y sus barrios no tenían eh, alumbrado eléctrico. También eh, nos propusimos hacer la gestión ante el Ministerio en Quito. También nos acogieron los proyectos que el santuario había elaborado eh, para alumbrar a algunas calles que eran muy necesarias, sobre todo el ingreso, aquí al cisne y luego pues los barrios como les decía no contaban muchos de ellos con el servicio eléctrico cosa que también la alcanzamos y todo eso nos ha ido, nos ha ido pues llenando a nosotros de, de entusiasmo para seguir adelante gestionando, trabajando para que esta parroquia pues que es un centro turístico, eh, ...presente eh, una carita nueva ante los romeriantes que vienen a visitarle a nuestra Madre Santísima. Eso pues luego eh, hemos hecho también eh, unos estacionamientos para vehículos... ...uno que está aquí ya dentro del pueblo, cerca al santuario. También alcanzamos a hacer parte de él, a, el asfaltado últimamente hemos hecho el alumbrado para, para este estacionamiento y luego tenemos otro estacionamiento más grande en el sector del cementerio que también pues con la ayuda de algunas instituciones como el Ministerio de Obras Públicas hemos podido concretarlo y podemos ofrecer a los peregrinos que nos visitan también un lugar donde puedan dejar sus, sus vehículos mientras ellos vienen ...a cumplir con su promesa aquí en el santuario. Y Luego pues también hemos contribuido en muchas cosas más que, que el cine necesitaba... ...también hemos participado en aperturas de vías a algunos barrios... Eh, ...eso eh, también en, en lo que tiene que ver con el agua potable a los barrios que no tenían. También el santuario siempre ha estado disponible, claro, con la venia de la diócesis de Loja para colaborar en todas estas obras básicas que el cine necesitaba. Además, en la parte religiosa, se está trabajando en la promoción de la vocación de María a nivel internacional. Y por otro lado, pues lo que hemos trabajado fuertemente es sobre todo para que la devoción a la Santísima Virgen en la vocación del cisne, pues se extienda a nivel nacional a todas las provincias y luego también eh, se extienda a otros países, que eso es lo que últimamente estamos trabajando eh, muchísimo para que la devoción a la, a la Virgen pues en esta advocación eh, eh, se haga presente en Estados Unidos, en Italia, en España, acá también en el Perú, estamos tratando de, de entrar un poco en lo que es Chile, Colombia, Venezuela, México... Pues con esta devoción que aquí en el Ecuador, pues podemos decir ya que es la más importante eh, que tenemos aquí, ¿no? no solamente ya en el austro del país, sino que es ya a nivel nacional. Por esto hemos conseguido también el año pasado justamente que a la Basílica de aquí del Cisne se la, se la declare a través de la Conferencia Episcopal Santuario Nacional. Y estamos, como le decía, trabajando pues, en esto, los medios de comunicación, eh, la televisión, la radio, el periódico, ahora las redes sociales, nos están ayudando de una manera extraordinaria para que esta devoción a la Santísima Virgen se vaya extendiendo.